Hola, soy Alberto Alonso González y soy científico en el Centro Aeroespacial Alemán, o DLR. Este curso pretende dar una introducción sobre lo que es el Radar Backscattering para comprender mejor lo que es una imagen SAR y qué tipo de información se puede extraer de ella.